Porque Mendoza va a tener, ni más ni menos, un cambio fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones. Y ya estamos con Jorge Albarracín, a quien le agradecemos, el secretario de la Junta Electoral. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario. ¿El trabajo que va a tener usted este año? <risa> bueno, sí, eh, pero es un trabajo que nos gusta, es un, eh, hay que implementar esta reforma, eh, es un cambio en el primer impacto del elector eh, muy importante uh -huh. eh, porque básicamente uno estaba acostumbrado de toda la vida si tiene más de 50 años a venir a que la autoridad de mesa uno se identificara le diera un sobre iba al cuarto oscuro y en el cuarto oscuro estaban en los pupitres uh -huh. las diferentes boletas uno recorría las boletas. ¿De todos los frentes o de todos los partidos políticos? De todos los frentes. Sí. Entonces uno recorría, miraba la que le gustaba, la doblaba, uh -huh. la ponía en el sobre, cerraba el sobre, salía del cuarto oscuro uh -huh. e iba y la depositaba en la urna. Bueno, sumo también lo que podía hacer en el cuarto oscuro era cortar la boleta por categoría claro. e ir uh -huh. eligiendo por categoría lo que a uno le gustara. Exactamente, siempre cuidando de no tener de más de una categoría exactamente, repetida. Eh, repetida ahora, cuando uno se identifica el presidente de mesa va a tener una boleta eh, en el cual van a estar todas las categorías uh -huh. él la va a firmar uh -huh. y se, se la va a dar uno se va a ir en el mismo lugar donde está el presidente hay un biombo eh, uno se va a poner detrás del biombo pero de frente al presidente nadie lo va a poder ver y ahí en el pupitre, con una virome o una fibra, va a tener todas las opciones a la vista. Uh -huh. ¿La virome la tengo que llevar yo o me la van a dar? No, no, se va a proveer. Ajá. Uno la, la puede dar, pero se va a proveer. Sí. Eh, es, es una virome común, digamos, si uno la quiere llevar. Sí, eh, lo que se, lo que nosotros vamos a proveer son fibras, porque uh -huh. es, es lo que más rápido marca el trazo uh -huh. y, y lo que a veces evita una marca en, uh -huh. el, en el tema. Pero lo que nosotros vamos a probar va a ser una fibra, uno mira las opciones, eh, si le gusta una opción completa eh, de una lista X, marca en el primer casillero, que es de lista completa, si le gusta ir cambiando, decir, bueno, a mí me gusta este candidato a gobernador, pero me gusta este de intendente, o lo que fuera, no marca la primera línea, sino después viene categoría de gobernador, o gobernadora, marca la que le gusta, uh -huh. a la derecha. Después vienen los legisladores, uh -huh. hace lo mismo. Después viene intendente, otro tanto. Uh -huh. Y después viene concejales. Lo que tiene que... Es importante... ¿Puede ser una cosa así como la que estamos viendo en pantalla, Jorge? Puede ser una cosa así, uh -huh. no va a ser exactamente así. No, pero es claro. para que se tenga una idea. Está, Esto está se ahí. hizo con los candidatos a gobernador de las últimas elecciones. Exactamente. Eh, que ya habían pasado las pasos. Porque ahí lo vemos habían... a Rodolfo Suárez, que compitió en su momento con Omar de Marchi. Lo vemos a José Luis Ramón, a Noelia Barbeito y a Noel Fernández Agasti, que en la interna le ganó a Bermejo. Claro, hay que pensar que primero tenemos las pasos. Claro. Entonces, es probable que eh, haya más de un candidato a gobernador en algunos casos. Claro. Eh, sobre todo en los eh, frentes más... Dentro de los a, frentes. Más, más Entonces importante. vos dentro del mismo frente, por ejemplo, el Frente Cambia Mendoza, te podés encontrar con más de un candidato a gobernador. Vos votás ese candidato que vos quieras. Uh -huh. Puede ser del Frente Cambio Mendoza uh -huh. o puede ser del Frente de Todos o de cualquier otro frente que sí. tengamos en Mendoza, pero votás uno. Uno. Eso es clave. La marca, antes como tenías que... Llegaba el caso o poner boleta completa o cortar una uh -huh. ahora la marca es una o sea es una lista completa la primera opción a, a, a, a arriba a la derecha eh, en ese caso cualquiera de las que está ahí Ajá. y si no si uno quiere ir variando porque una persona le gusta para un cargo y otro le gusta para otra ok en, la, en en candidato a gobernador, marca no marca arriba, marca abajo y después va marcando las diferentes las distintas Jorge, categorías. No, no sé si tienen datos estadísticos de otros lugares donde ya se implementa la boleta única, si esto aumenta lo que antes era el corte de boleta, siempre han dado sí. en un 10%, por ahí sí, puede ser sí, el sí. corte de boleta con la tijera, digamos. Sí. Esto que ahora es más sencillo, ¿aumenta ese número o se mantiene? Eh, yo creo que se, se va a mantener, lo, lo vamos a ver eh, porque por la característica de las elecciones. La, es una elección ejecutiva uh -huh. eh, donde eh, lo que el ciudadano más eh, ve en su preferencia es gobernador e intendente. Claro. Estos son lo, los cargos que de alguna manera traccionan o definen uh -huh, eh, las, opciones, de la las, las opciones electorales. Entonces, eh, es probable que la opción... Si se dé, se dé entre un gobernador y un intendente diferente. Pero claro. no creo que varíe de gobernador a legisladores o de intendente a concejales Claro. Y, y lo hablábamos recientemente eh, fuera de aire. Esto por el, el mecanismo que usted cuenta, que cuando llega es la autoridad de mesa la que da la boleta, ya es nula eh, la, las denuncias por falta de boleta dentro del cuarto oscuro. Uh -huh. Claro, eh, va a ser un cuarto oscuro mucho más limpio. Eh, nadie. Puede ir con la boleta. Claro. Como, como hay mucha gente que está acostumbrada a eso. Uh -huh. sí. Que se busca la boleta, porque además se, se, usaba o se digo se usaba porque este año ya no se va a usar, esto de dejarla de que los frentes pudieran dejar la boleta y hacer un recorrido por las casas. Uh -huh. Entonces de repente hay mucha gente que lo que hacía era guardar esa boleta para evitar cualquier tipo de problema. Sí. En el momento de la elección, vos vas con la boleta preparadita, la pones en el sobre y listo. Ahora eso ya no corre más. Eso desaparece. Eh, la única eh, boleta autorizada va a ser el que dé la, eh, dé la autoridad de mesa. Y que tiene una firma. Y tiene el, una firma como era el sobre claro, antes. Nada claro, más es que en el anverso de la boleta. Va a tener la firma. Se, se le dan la boleta, va y, y marca las opciones. O sea. No, no va a ocurrir ese, ese proceso que veíamos antes, de que andaban las boletas, uno iba por la calle los últimos días y estaban dispersas sí, sí. boletas de, de todos los partidos. No va a haber plata para los partidos, claro. para eh, el, el, la impresión de boletas. claro Ese tema eh, desaparece completamente. Desaparece por otro lado. ¿Qué a veces... puede, que, que ha sido visto en muchos casos como un negocio. Para sí. algunos partidos políticos, sí. ¿no? Porque después tienen que rendir cuentas y ha habido, ha pasado en la historia de muchos que no rinden cuentas eh, de, de ese dinero que te provee el Estado para comprar boletas. Pero ahora el dinero ya no se lo va a dar a los partidos políticos. No, el dinero ¿Sí? se lo da a la Junta Electoral para hacer un padrón de boletas exclusivamente. Nosotros teníamos aquí, porque le preguntamos a, a Jorge, más o menos qué se imaginaba, sobre todo cuando arranquen las PASO, ¿Cuán grande puede llegar a ser la boleta? Y usted nos decía dos hojas oficio uh -huh. pegadas. Más o menos así es lo que ustedes están buscando, ¿no? Como máximo. Sí, ese sería el máximo. Uh -huh. Ese sería el máximo estimado. Vamos a ver cuántos candidatos se presentan, cuántos frentes se claro. presentan. Y hay que adecuarlo a eso. Eh, pero en principio no, no, sería, no debería ser más grande que eso. Si hay una elección municipal anticipada o desdoblada, bueno, probablemente eh, sea más chico... Eh, en, en, la el, en la boleta. En Claro. ¿Y, ¿Y en qué mm, porcentaje reduce los costos también de una elección? Porque ahora de imprimir millones de boletas es solamente una por... Una por elector. Claro. Mira, en realidad lo vamos a ver ahora, eh, cuando tengamos costos y cuando... Pero eh, reduce sustancialmente porque... De hacer un padrón en una paso, por más que esta boleta tenga otras características, seguramente debe tener alguna característica de seguridad, etcétera, porque ahora es un documento público claro. La, claro, claro. La, la boleta, uh -huh. eh, que además va numerada por, va, no va numerada por mesa, pero va individualizada por mesa, por sección, por escuela. Uh -huh. Entonces eh, la mesa al lado no puede tener las mismas boletas que las que tengo dos. Claro. Entonces, bueno, tiene una serie de características adicionales de esta boleta, pero yo creo que por lo menos arrancando de la mitad para, para abajo va a ser uh -huh. el, el, costo. el costo. Ahora, le quiero preguntar por el tema de los fiscales y cómo van a funcionar en la elección. Sí. Pero ya que estamos con la boleta, entré al cuarto oscuro sí. y me equivoqué. Sí. Marqué lo que no quería marcar. Sí. ¿Qué hago? Bueno... Dobla la boleta. Porque puede pasar, sí, de claro. repente marcaste sí, sí. en un lugar que no era algo que, lo que vos querías votar. Sí, dobla la boleta sí y le dice a, a la presidenta de mesa, me equivoqué, uh -huh. muy bien, ella lo va a poner en un sobre, va a poner error, la va a guardar uh -huh. aparte porque esa no se computa y le va a dar por única vez, por otra única. vez. Ajá. Y, bueno. y le va a decir, mire que no se puede volver a equivocar. Ya, ya la vio, ya la vio, ya la <ríe> tiene clara. Ya. Además, eh, también es importante decir que a los costados, supongamos que este es el centro de votación, allá está el biombo, está, se va a votar adentro de las, de las aulas uh -huh. y la autoridad de mesa va a estar adentro del aula, no va a estar afuera. Mm. Este es un cambio eh, también, 180 grados con relación al... Antes. ¿Ah, ya no voy a entrar más al aula? Ya no se van a morir de frío, No, ni ya de no calor, se van a morir de frío. A sol, ni de frío No, porque de... uh, uh. vos vas a estar detrás del biombo. Sí. Entonces el biombo sí. es el que te da la seguridad... Del cuarto la, oscuro. La, la, del cuarto oscuro. ¿Y cuántos electores en simultáneo? Pueden llegar hasta dos electores. Hasta dos. Hasta dos electores. ¿Acelera los trámites? Sí, acelera... Eso acelera uh -huh. eh, en el cada, momento de la votación. En el momento de la votación. Y también acelera la fluidez en que antes cada 10 votantes o cada 15 se entraba al cuarto oscuro para ver que estuvieran las boletas de todos. Eso ya no, eh, va, a y eso ya no va a ocurrir. Y eso te, tenía un, una, una demora, sobre todo a uno no le molestaba cuando eh, no había cola, pero cuando había cola o cuando había demora, y sí, eh, ahí se. se esto, esto tiene la, eh, lo que el, el elector eh, tiene que ver y que va a ser el, el momento clave, es que en el papel no va a estar una opción, van a estar todas, todas las opciones. Claro. Entonces uno, en vez de introducir la boleta, que era lo que antes hacía, tiene que marcar. La marca es el voto. Uh -huh. Eso es, es la clave. Donde yo marco, estoy votando. Es y, y siguiendo lo que decía Agustina, si me equivoqué la segunda vez, ¿no se computa el voto? No, eh, directamente no hay chance, o lo, o lo pones así, o... ¿Y cómo se contabiliza? Si, si está mal marcado, digamos, voto nulo... No, ¿no? no, ya la persona no tiene chance. Eh, hay otros sistemas que no hay chance de, de equivocarse. Vos te equivocaste, eh, pero ya la verdad es que a los costados, en el cuarto, en el centro de votación, en el lugar donde vos vas a votar, van a estar los afiches uh -huh. con todos los candidatos en grande. Uh -huh. Entonces, la verdad va a ser muy difícil eh, de equivocarse una vez. Uh -huh. eh, equivocarse dos veces... Lo, ven, lo eh, ven muy difícil. Sí, los mismos partidos incluso... Van a eh, salir con las capacitaciones. Van a salir y, y van a decir... Eh, a mí marcame en este costado esta uh -huh. es la boleta a mí marcame acá claro. lo cual es, es lógico digamos y un... el, el ciudadano que quiere votar en blanco no marca ninguna y ahí es el y el que lo quiera anular no el, el, el voto no tiene sentido porque eh, el que lo quiere anular tendría que romper una parte de la claro. boleta pero o marcarla eh, o, o, para batear, o para pero, claro, eh, se anula, por ejemplo, si yo estoy votando a todos de la misma categoría y claro, ese voto no, no es válido. Ese, ese, ese voto se anula. En realidad, uno tiene que ir hacia el voto positivo. Claro. ¿Cuál es el voto positivo? Qué difícil U eso en este contexto, Jorge. No, no lo voy a meter en eso. <risa> no, pero si yo no estoy de acuerdo con nadie, sí. voto en blanco. Sí. Ese es el voto positivo que yo no estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces... Eh, me parece que eso también hay que aclararlo al elector, uh -huh. porque puede ser en este en un contexto complejo, yo no estoy de acuerdo con nadie, no, no me gustan las opciones, o, o, o me gustarían otras opciones, uh -huh. ok voto en blanco bueno, me la, la veo los que están, no me gusta ninguno lo doblo y lo entrego así eso significa que no elegí a ninguno claro. ¿sigue, sigue la, la presencia de la urna? Y sigue la presencia. Más de la grande. Urna. Más grande, uh -huh. más es grande. Eh, ahora, porque la boleta va a ser más grande, eh, entonces sí, va, va, va. la urna es igual. Uh -huh. eh, lo comentamos en las últimas elecciones. esto La boleta única que se han implementando en las cárceles de Mendoza, cuando votan sí. los presos. ¿Qué experiencia han tenido ahí? Eh, en realidad, eh, es una experiencia que ha sido en elecciones nacionales. Uh -huh. Van pocos uh -huh. eh, a, sí. a, a, a votar, es como los eh, argentinos que están en el exterior, claro. porque tienen que inscribirse previamente, a veces entonces van pocos a votar. Son buenas, en uh -huh. general, eh, si uno ve, sobre todo los procesos masivos, uh -huh. Santa Fe, Córdoba, la experiencia eh, es buena. Afortunadamente Mendoza a, se está trasladando al proceso de boleta única sin una crisis política. Santa Fe tuvo una crisis política que fueron, los que nos acordamos, las eh, listas que eran de diferentes partidos y uh -huh. iban, iban sumando. Y Córdoba, a través de una elección donde justamente hubo problemas por las boletas. Sí, de hecho, una de las críticas es que algunas boletas se tenían que ver con lupa. Exactamente. Sí. Eh, temas fiscales, nos quedó pendiente y cerramos, Jorge. Los fiscales, durante el proceso electoral... El, el, el digamos el desarrollo del comicio es solamente acreditar uh -huh. la identidad del votante bien las boletas ya no las va a tener que llevar no las va a tener que asegurar en el cuarto oscuro ni resguardar ni pensar que se quedó sin boletas, o llamar al partido para decir en tal mesa no hay boleta ese, ese ni ver si te la rompieron claro porque ese es otra, cosa pasar. que ocurría o en o en el, la pila bueno, eso desaparece bien eso desaparece, un cuarto limpio. Y después, sí, al momento del escrutinio, que va a ser más lento, eh, sí, ahí sí, para cuidar o resguardar el interés de, de su partido, claro, de su frente, de su agrupación. De ver cómo se lleva adelante ese proceso. Ha sido muy amable. No, el... no crea que se va a salvar porque lo vamos a invitar un montón de veces. No, mejor. Y es bueno eh, también empezar a hablar de este Sí, tema. sí. Eh, porque el momento es el cambio. En el, el momento clave es cuando uno, en lugar de entregarte el sobre, te entregan la boleta. La boleta, y una boleta te... más o menos de este tamaño que mostrábamos recién. Eh, Exacto. Fíjate qué cambio que vas a tener. Eh, eso es fundamental, Jorge.